Seguimos con otras previsiones de cara a esta tarde. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Ampier, celebra una jornada técnica a las 7 en Tafalla, dentro de la cuarta edición del denominado Camino del Sol, que recorre varias uh, ciudades de todo el país. Las actividades y las jornadas técnicas de Camino del Sol tienen uh, como objetivo exigir una transición energética justa, entre otras uh, cuestiones, Pachi Tiberio. Además de ello, se pretende dar una seguridad jurídica para los productores fotovoltaicos y la democracia de la generación energética a través de cualquiera de las modalidades de producción que ofrece la tecnología fotovoltaica. Miguel Ángel Martínez Aroces, presidente de Ampier. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica que represento sigue teniendo un grave problema. Eh, las familias, eh, miembros de nuestra asociación, siguen sufriendo una inseguridad jurídica única en el mundo, que solo España ha aplicado recortes retroactivos contra los pioneros que construyeron los primeros parques solares en nuestro país. En ese sentido, Ampier quiere que se atienda ese compense del daño causado a las 60.000 familias españolas que destiraron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético. Nosotros somos hijos de un llamamiento que hizo nuestro propio Estado, nuestro gobierno, por aquel entonces es Rodríguez Zapatero, ...que quería cambiar el modelo energético eh, basado en las energías fósiles... ...a unas energías más limpias y además quiso hacerlo en que esas energías limpias... ...fueran de miles de ciudadanos, fue una historia de éxito que eh, se vio truncada porque el mismo gobierno que nos animó comenzó a aplicar cambios normativos retroactivos que fueron enormemente profundizados posteriormente por el gobierno del Partido Popular. Desde Ampier trabajan por cambiar la actual situación y consensuar un pacto con el gobierno que surja de las elecciones del 10 de noviembre, la cuarta edición de Camino del Sol, que hoy recala, como decíamos, en Tafalla, finalizará el 16 de noviembre con un gran acto reivindicativo en Toledo.